Como sí, videos para telaraña? tus videos de YouTube, super fácil. ¿En serio? Lo que sí, tienes que hacer es: dónde estará la nueva telaraña, papi? Primero tienes que subir un video. Por, Por ejemplo, ya tengo ese de Madagascar: La pelea de fosas bueno de cachorros y sí, aquí tenemos que irnos a criatura estudio o criatura estudio como le quieren llamar esto y está en estreno lo estrené nos vamos al video en específico que queremos estrenar ay perdón se me fue le, le iba a poner seleccionar el público era público programado, el 25 yo quiero, y aceptar a las, bueno es ahora, y guardar, y esto es lo que vamos a hacer aquí, entonces ahora nos metemos a Chrome, bueno yo ya tengo Creator Studio, entonces, seleccionan el video en específico. Aquí no. Aquí, eh, miren, esto ya está en estreno. Y luego. Bueno, aquí no tenemos que hacer nada en este video. Entonces tenemos que irnos a crear, subir video. Perdón Subir video Seleccionar archivos aquí Espérenme Seleccionamos el video que vamos a estrenar Aquí En mi caso es este Allí Aquí Ya nos mandó a esto Entonces ponemos El título obligatorio Yo le pongo Madagascar 2005 Rosa Fight the Sandwich Elbars. Descripción Aquí Le podemos Aquí Le podemos Hola Soy yo Soy Julián En este En este video Les enseñaré Esto De Madagascar Madagascar para terminar, pro... propiedad de Rimbursk Animation, entonces aquí le ya no le quiero subir miniaturas y aquí es todo lo que vamos a hacer, entonces si sí es contenido creado para niños de menores y luego aquí elementos de video yo le quiero agregar una pantalla final. Que el ruido es la mejor ¡Ah, ya sé! Ya sé qué pasó. Así, no, nada. Todos ya están en su cama dormidos. Ahora, espérenme. El bebé Alexander se despertó. Nada. <tose> Elementos, pero yo le quiero agregar... Una pantalla final, así que... Ahí. Momentos, y aquí como ven... Y aquí nada que hacer, en visibilidad, nos vamos a programado eh, yo quiero que se estrene el 29, pero van a faltar días en 2.30 y luego aquí nos aparece una opción que dice establecer como estreno, le picamos ahí y luego aquí le ponemos en programar. Y ya. Esto se está procesando el video Nada que hacer aquí Y aquí chicos Ya tenemos nuestro Video estrenado Entonces Nos vamos acá En elementos Y aquí nos dice Ya aquí Pone estreno En el video que estrenamos Entonces Lo único que tienen que hacer hay ya no ha creado el estudio. Tienen que irse a YouTube. Y aquí ya en el video específico les dice estreno. Le pican al video y les va a decir. Se estrena en nueve días. Aquí este es el video que ya estrenamos. Así, chicos, y así ya terminamos nuestros estrenos en YouTube. Ahora lo guardamos en una lista de producción para ver si no nos los bloquearon. Porque eso es lo que nadie quiere. Nos vamos hasta abajo y le ponemos aquí en, en un video. En <tose> un video, como están viendo. Y ya así tendremos nuestros estrenos de YouTube. Y si le quieren fijar, recordatorio, teoría. Te avisaremos cuando ya esté público. Pero yo no quiero eso, porque yo quiero que esté bueno. Así ya está estrenado nuestro video de YouTube. Así que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para enseñarles. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo poner pantallas finales en tus videos de YouTube. Y hasta luego. Chau. chau.